Ha llegado la noche, se ha corrido sobre la ciudad el manto de tinieblas, la oscuridad reina plenamente, la vida pasa, el cuerpo y el alma se desvanecen como las olas, los años dejan su huella en la carne del árbol que envejece, mas el Hijo de Dios dijo, yo soy la luz del mundo. Exquisita FM Stereo. Transmite la frecuencia de 93.1 MHz. Nuestros estudios están ubicados en Calle Los Álamos, 1114 Isla Teja. Fono 212043. Casilla de Correos, 734. Directora Gerente y representante legal es la señora Miriam Rosas Wagenknecht, con el mismo domicilio. Radio Exquisita FM Stereo, XQD27, está afiliada a la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, y por su intermedio, a la Asociación Interamericana de Radiodifusión, AIR. Ejecutivos, locutores, administrativos, programadores y radiocontroladores conformamos un equipo para hacer llegar a todos ustedes nuestro mensaje de amistad, cariño y amor con la máxima expresión en calidad y armonía musical. Transmitiendo desde la ciudad de Valdivia décima región de Los Lagos. Nos despedimos de todos ustedes. Gracias. Buenas noches. Felices sueños.